Screw. Yeah, yeah, yeah. No, no te criticaban, ahora son otros, eso no ha cambiado No paro hasta hacerme rico, mi hermano No paro hasta hacerte rico, mi hermano mm, no Camina uh, uh, tranquilo, aunque hagan los dramos No, no te picaban. ahora son otros, eso no ha cambiado mm, No paro hasta hacerme rico, mi hermano Uh, no paro hasta hacerte rico mi hermano Camino uh, tranquilo que traiga los dramos Puta de montes y droga, putas de montes y droga Quieta caliente la zona, está caliente la zona Surfeando yo tengo esa ola, surfeando yo tengo esa ola Quiero billetitos de dólar, quiero billetitos de dólar uh, no es para toda esta vida manito, uh, que no has tenido en tus manos un kilo. Uh, ahora que normal dime el precio, manito. Uh, que no paramos hasta en ricos. Tengo un antojo que mueve perico. Otro las pongo pa' bajar el rico. Cuatro sin enas, cuítate veras. Una yo pa' que te te espera. Quítate te, de esa puma en donde sea. No te toma que no levantes humo toma que no levantes humo Si es móvil trán de más de uno No te trán de más de uno no, no te criticaban, ahora son otros, eso no ha cambiado mm. No paro hasta hacerme rico, mi hermano mm. No paro hasta hacerte rico, mi hermano mm. tranquilo, Que tranquilo, aunque traiga los dramos No, no, no te criticaban, ahora son otros, eso no ha cambiado no paro, hacerme rico, mi mm. no paro hasta hacerte rico, mi hermano. No paro hasta hacerte rico, mi hermano. Camino tranquilo aunque traigan los dramas. Yeah, camino tranquilo aunque traigan los dramas. Yeah, camino tranquilo aunque traigan los dramas. Yeah, camino tranquilo aunque traigan